Se originó un incendio, el cual fue sofocado por, uh, por los bomberos, eh, determinándose una serie de daños a nivel de equipos o insumos que son reponibles, eh, llámese a estos monitores de computadoras, tinta, eh, teclado, mouse, equipos que nosotros teníamos allí para ir cambiando en caso de necesidad de nuestra institución. Nuestra data no está, con, no está comprometida. Tenemos todas nuestras informaciones intactas, tanto del orden financiero como también eh, otro tipo de software que se utilizan aquí desde el punto de vista clínico, eh, del laboratorio, de consulta, también de lo que es admisión y eh, programas que se ejecutan, que todos están colocados en las nubes, lo cual hace imposible que se puedan perder estos. Cuando fuimos esta mañana a hacer el levantamiento, vimos que el incendio empezó casi la entrada de la puerta se debió a un cortocircuito en una extensión eléctrica que había la cosa aterrizó quemando en sí todo el material sólido combustible que estaba al lado